Para levantarse, asearse y vestirse. Para comer y beber, para moverse o sentarse. Para nadar, pasear y jugar, descansar, sentir, comunicarse, participar y decidir. Para todo. Todo el tiempo. Toda la vida. Juan, Nicolás y miles de personas más necesitan la ayuda de familiares y profesionales 168 horas a la semana. Esto es tener grandes necesidades de apoyo. Esto es vivir con parálisis cerebral. Descubre el documental en aspace.org.